el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama será amado mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te rebenes a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo,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 El Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.